permiten cierta potencia para de sí, motores, acá ¿no? sí. Sí, sí, sí. Baja son, potencia. Son los motores eh, prácticamente eléctricos, motores pequeñitos, eh, por el tema de... Eh, cuidan mucho por el tema de la contaminación, todo en esta laguna, la verdad que son muy cuidadosos en ese sentido. Eh, o directamente a, REM. a remo Se sí, pone muy chiquita, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, es un reflejo que está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 Eh, linda, un predio como viste impecable sí. eh, así que está, es para recomendar sí. bueno, a ver, le vamos a, a, a dedicar esta nota a José Vargas que no está con nosotros este año no, eh, ahora me tocó todo. a mí te dejó todo a cargo a vos todo Todo el peso, la responsabilidad <risa> todo, todo, de Qué la bueno. pesca de todo, Bueno, está bien, así, así que bien. bueno hay que hacerle los honores vamos a tratar de hacer una buena nota entonces. exacto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 Se vuelve solo Estaba apurado, por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 Lo que hacemos es acá acoplarlo, ¿sí? la garrafa, y acá venimos y prendemos. Eh, después tenemos bien compactos, bien chiquititos, que este en este caso por ejemplo queda en un estuche, queda guardadito en este estuche, fíjate en el tamaño que queda, ¿sí? con mi mano. Este otro modelo así, que este va la garrafita ahí adentro, a guardar la garrafa ahí adentro. Y después este otro modelito también bien compacto, y plegamos acá la parte donde va la olla o eso y queda bien chiquitito también. En Rincón de Milbert Tigre, el arco iris, verdurería, frutería, carnicería y almacén.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 Me estás encarnando Gabriel? ¡Ay, te lo,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 con luz eléctrica a las 24 horas. Sí. Este. Después venta de carnada. Ah, eso es importante, después, después, hay mojarraca, ¿no? Sí. Y después lo que es una proveeduría con bebidas, hielo, carbón, leña, lo que, lo que la gente necesite para el asado. Y muy buena pesca, la verdad sí, es espectacular la pesca de pejerrey. Sí, Se me recomiendo. Mucho ¿eh? la recomiendo. Gracias Martín, y bueno, pues vamos a bajar los vas a vas teléfonos vas ahí, ¿eh? Metiste. Como paternote, ¿no? Sí. ¿El, primero? ¿El primero? El primero. Ah. Como ahora porque estaba yo lluvioso que está para allá. Pues te lejos mal lejos Claro. ¿sí? Mira vos. Oh. No, no, estaba complicado.